Es un día más Pero es un día sin ti Pero sé que estás Te llevo dentro de mí Hoy me levanto Es un día más Miro por la ventana Está muy gris la lluvia cae, bendición del cielo, es bueno para todos, es un consuelo. Tomo un café y desayuno algo, no tengo hambre, pero es necesario. Hoy el cielo no es azul, pero el sol está detrás de las nubes. Esperando pasar, detrás de las nubes Esperando pasar Es un día más, pero es un día sin ti Pero sé que estás, te llevo dentro de mí Cualquier día ya, es una eternidad me faltan tantas cosas, pero la vida las da Y las recibo de ti, aunque no estés aquí Yo te veo y te siento, hasta consigo ser feliz Hoy todo es más diferente, todo ha cambiado en verdad Estás solo y no lo estás, todo es adaptarse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 es un día más, pero es un día sin ti, pero sé que estás, te llevo dentro de mí, pero sé que estás, te llevo dentro de mí.